Eso es muy fácil. Ganaría Robocop, por supuesto. Venga ya, Robocop parece el plástico. Si salía de un bazar. Sí, pero ya está muerto. No podrían hacerle nada. Si se lo cargan, simplemente tienen que cambiar el fiambre de carcasa. Por esa regla de tres, solo habría que enviar más terminators desde el futuro. Entonces, la discusión ya no sería quién gana una pelea, sino qué costes de producción son más baratos. Vale, suponed que no quedan Terminators en el futuro. Imposible. Y que no quedan piezas para reconstruir a Robocop. Cara a cara, ¿quién gana? Robocop, porque es el bueno. ¡Robocop es el bueno! ¡Si sí es Madero! Robopasma. Los malos de la película eran los que querían llenar las calles de Robocops. No sé yo si eran tan malos. Ah, ¿no? No, la calle ya está llena de Robopasma. La única diferencia es que estos basarían su programación en la lógica y no en la el culo en los que mandan Las leyes de la robótica. Exacto. piensa los robots no pueden ser de derechas. Terminator malo más. ¿Qué es Street Fighter? Dios, ¿por qué te dejamos sentar en nuestra mesa? Eh... Ah, ya. La Totem celebra la competición anual de Street Fighter. El ganador se enfrentará al actual campeón nacional, otando al título y a un cartucho de inicio limitado del juego. Las eliminatorias comienzan el 5 de julio. Mañana. Poco tiempo para entrenar, ¿eh, tíos? Si te tope el urbano, o so cabrón! un polo. ¿Vienes a ofrecerte voluntaria? No aguantarías el dolor. ¿Qué haces? Street Fighter. Torneo. Cartucho y de edición limitada. Vencer a bonazo, Lucas. Apasionado. Estáis enfermos. Lucas, sacaste la basura, como te dije. Sí, sí, no me desconcentréis. Los pasiste por aquí. Escuchad. Quiero ese cartucho de colección. Ya sé que os encanta tocarme las pelotas, pero por una vez ir a dar por saco a otro. Da igual lo que hagas, chaval. Sabes de sobra que soy mejor que tú. Da igual cuántos Red Bulls bebas. Ya, bueno, pues tráeme eso que estás oyendo tú y que te hace flipar. ¿No estáis pasando un poco? El Street Fighter es un tema delicado. Llevamos años sin jugar porque se acaba lo peor de nosotros. Muerte. ¿Ves? Pero estoy deseando ver hasta dónde llegan en el torneo. Ah, no. Mañana tenemos el cumpleaños de María y dijimos que íbamos. ¿Dijimos? Ahora somos sí meses. Más te vale acompañarme prestas. Tus calzonazos me sirven de pijama. Salón. Voy a decidir qué me pongo. Hay un O oh, Tenemos que ir a comprar. Es un poco pronto, ¿no? Tienes ganas de fiesta. Locas. Hola. Hola, Carla, ¿qué hola, tal? Muy bien, hola. Qué guapa. Gracias, me encantan tus zapatos, ¿dónde los compraste? Pues me bueno, los han regalado, la verdad. Carla, Ay. ven a hacer mi de moda. Nada, paso. ¿Qué? Eh, sí, sí, voy. Xavi, ¿listo para quemar la ciudad? ganas no me faltan. ¿Qué tal? Qué guapo. Me asfixies con esto, por favor. ¿Qué coño le pasa a esta gente? Solo salen de su cueva en estas ocasiones. Por pues ya son demasiadas. Saludos, luchadores. Soy la maestra de ceremonias. <risa> Joder. Tommy Mort, aquí presente, será el moderador. Sí, mi señora. Tommy, por favor. Quiero cepillar a las tres ceremonias. ¡Que comience el torneo! Roy, eh, vas tú. Contra... Magic Trooper. A ver si os ponéis nombres más normales. ¿Qué? Te has acabado, amigo. Ya, esto no es quidditch. Y no la volvió a llamar el muy canalla. ¡Qué fuerte! Pff, la dejamos comentarios en el muro y todo porque estaba fatal, la pobre. Le... ¿Qué? Le dejamos. Las piezas deben estar a punto de llegar. Anímate, Charlie, póngale algo en un En la carpeta del escritorio. ¿Y está, ¿qué le pasa? ¡Sí! ¡Ahí lo tienes! ¡Para que prendas, chaval! Roy, no pierdas la dignidad. Vencedor, Roy. Colocadle la corona a la victoria. Ron, bueno, y para mezclar no. limón y zumo de piña. Qué asco. Bueno, ya está bien, se puede saber qué te pasa. Si ¿Sí, tía, estás de un borde. Lo siento, sí, estoy un poco rara. Si no te gusta nuestra compañía, ahí tienes la puerta. No seas ¿Qué? zorra. Pero tía, qué te, te, te pasa? creo que estas no me habéis hecho. No sé, pero me pone así. Mira, no mereces estar aquí, es mejor que os vayáis. En la super fiesta. Soy como vosotros. La tristeza inunda el corazón de los hombres cuando el fracaso se convierte en opción. Nadie recordaría nuestro nombre, ni por qué luchamos. Un final amargo. Pero no nuestro final. En nuestras horas más bajas, el caballero retornado y la bruja mandona aparecieron. Roy, esto ni siquiera es un disfraz. Vamos, Lucas, no tiene ni media hostia. aquí los aspirantes al trono. Vuestra bravura y unos reflejos ejemplares os han traído hasta aquí. Enfrentaos ahora entre vosotros por el honor de desafiar al actual campeón, Tommy Morph. Sí, mi señora. Que empiece el combate. Vas a caer, capullo. La maestra de ceremonias está quitando la camiseta. miserable! Bien jugado, joven aspirante. Enfréntate ahora a tu destino y lucha contra el campeón nacional de Street Fighter. Rosa. Rosa. Rosa. Rosa. Rosa. Maestra de ceremonias. Jugado. ¿Cómo coño ha hecho eso? Ella ha encontrado la forma, porque ese es el perfil de un luchador callejero. Oculta a la vista de los demás, subestimada por sus enemigos. Es la orgullosa guardiana del cartucho de edición limitada. Es la heroína que esta ciudad necesita, pero que no merece. Y ahora pasan de bien. Soy una pareja como vosotros que odia a su generación. ¿Nosotros odiamos a todo el mundo? Claro que no, solo a alguna gente. A los que hablan alto. A los que van a las rebajas. A los que caminan mirando el móvil. Histéricos del fútbol. A los que llevan gafarra de de los ochenta. Nunca fuisteis originales. Los que echan limón a los calamares. Espectadores de televisión. Tortillas sin cebolla. el Cervuto francés. Machacas de gimnasio. Banqueros. Bumburi. Operos. Votantes. Humanos. Lo mejor es que le digamos a la gente que nos gusta. Es más fácil. Parecía más fácil.